El presidente Gustavo Petro sigue haciendo historia durante su mandato presidencial. Ya ustedes vieron eh, lo que ocurrió en Estados Unidos. Esta mañana también han visto... Eh, en los videos que yo he ido dejando acá y que ahora ya están por todas las redes sociales eh, ¿Cómo lo recibieron en, en España? ¿Cómo lo recibió el rey de España? Entonces muchos dirán, pero es que usted ha criticado a España, es que ustedes han criticado a España Es que ustedes es, eh, criticaron el colonialismo y toda esa situación <risa> Pero es que es muy diferente porque el trato que ahora le están dando es de un verdadero mandatario No de una persona que está arrodillada Lo que están viendo en Gustavo Petro en el mundo entero es un líder de talla internacional Es un verdadero líder mundial Así pues que nosotros y nosotras tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber vivido en los tiempos de Petro, porque cuántos no quisieron, no quisieron haber vivido en los tiempos de Gaitán, de Galán, de Bernardo Jaramillo, de Luis Carlos Galán, de, otras, de, de otros grandes líderes, pero que ni siquiera pudieron llegar a ser mandatarios porque la derecha no lo dejó. Gustavo Petro pues, logró librar todas esas batallas y logró llegar al poder, logró llegar a la presidencia de la república y hoy es reconocido como un líder a nivel internacional así pues que muy orgullosos todos de, de, de esto que está ocurriendo, del trato de tú a tú que hoy le están dando a Colombia comienzan a ver a nuestro país a nivel internacional de otra manera, de otra forma eh, también anunciarles que se designó al señor Alfonso Prada, es ministro del interior como embajador de Colombia en Francia, y eso lo que quiere decir es que ahora hay una arremetida política eh, de, talla, de una talla monumental eh, eh, a nivel internacional para eh, darle otra cara, otra visibilidad a nuestro país, así pues que lo que se viene para, para Colombia son grandes cosas, los que están en oposición y no quieren ver lo que está pasando, y no quieren aprovechar estos tiempos en los que estamos, no quieren aprovechar el talento y las capacidades que tiene Gustavo Petro, pues de verdad a mí sí me da tristeza por eso, o sea, me da tristeza por eso. Quienes entendemos a Gustavo Petro y lo que él quiere con Colombia, pues sientan orgullosos de haberlo apoyado, de seguirlo apoyando, porque por muchos años, por muchos años, por muchas décadas, la historia va a hablar de Gustavo Petro, así como hoy se habla de Gaitán, de, Gai, de Galán y de otros. Por, muchos, por muchas décadas de aquí en adelante se hablará de Gustavo Petro y nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos estarán orgullosos de que nosotros hayamos existido, hayamos vivido en los tiempos de Gustavo Petro y que nosotros hayamos ayudado en esta lucha, en esta lucha para un cambio social en Colombia. Así pues que para todos y todas un saludo especial, yo estoy muy contento porque lo que está pasando hoy con Colombia a nivel internacional es realmente grandioso, es realmente maravilloso maravilloso, nos tratan ahora así de tú a tú, entonces eso me tiene muy contento, vámonos eh, todos y todas a estar pendiente de lo que sigue, de lo que se viene y eh, yo estaré pues por aquí como siempre para contarles eh, un poco mis análisis y eh, también de eh, lo que va ocurriendo en tiempo real, los quiero mucho, chao chao.